¿Cómo les va? Bueno, si se dieron cuenta por la entrada, estamos en Orense. Vinimos a buscar Lisa de Mar, una de las últimas. Estamos 11 de abril, 11 de abril. Bueno, según los pescadores que me acompañan, el Rosito Siliger y Fernando Juárez, hoy van a salir lisas grandes. Bueno, todo depende después cómo, cómo se comporta el día. Estamos con viento del suroeste, un poco fuerte pero un mar que está propicio para la lisa, para la pesca de lisa del mar, en el cual el viento sur, como ustedes saben, y lo hemos explicado varias veces, producen manchas. Esas manchas que todos nos preguntan, les voy a correr un poquito por acá, todos nos preguntan qué es la mancha. Bueno, la mancha es materia orgánica que produce el mar, eh, que produce el mar cuando está el viento sur. Parece como que fuera agua sucia, agua serrín suelto, bueno, allí están las lisas comiendo esa materia orgánica que produce y, y es acá en la orillita. Bueno, se tienen que dar algunas condiciones, como es viento sur, agua limpia y la otra que haya lisa. Bueno, Orense no sé por qué razón es una de las playas que se produce ese fenómeno de las manchas. No en todas las playas eh, o todos los mares o balnearios tienen esa. Este, es, eh, esa posibilidad o esa, esa condición de producir manchas en el agua Bueno, le voy a ir mostrando Si tenemos pesca eh, Recién usted lo veían al el ruso Schlinger, Se bajó del auto porque se ven en lugares Que yo ahora le voy a mostrar eh, Las manchas, esa mancha, ese agua sucia en la orilla Y ahí se bajó a ver si había lisa Porque a veces pasa que hay manchas pero no hay lisas Ahí hay que ir despacito con el auto, como yo le mostraba recién. Tengo un anzuelo acá que me está dando vuelta. Le mostraba que va uno con el auto despacito por la orilla, buscando las manchas y también si se ven las lisas. Están en la orillita, se ven los bordollones, se ve cuando salen caminando para adentro, nadando, obvio, no caminando. Y, y ahí es donde uno tiene que parar. Bueno, acá paramos en un lugar. Ahora yo les voy a mostrar en el lugar que estamos. Les voy a mostrar cómo están preparados para el pique después les voy a mostrar la línea y la cámara Ver a la mancha ahí? Espero que la hayan visto, se veía clarito ahí, me voy a poner así, la voy a volver a enfocar, es el agua color marrón dentro del agua limpia color marrón, la voy a volver a poner. primera Califa! bueno tan brevísimo vemos lisa en varios lados y paramos y se desaparecen sí. las manchas están muy adentro no llegamos está viento sur sudoeste pero bueno eh, vinimos a esto y son lisas nacieron ahí y son difíciles buena lisa esa hermosa lisa espectacular espectacular bueno acá se ve bien la línea Exacto. Le tuvimos que poner una adicional ahí, como ven, una bollita de esta con los, con los rotorcitos en Quita, las puntas. y tapón. Exacto, porque se ahogaba donde están la, andando las lisas. Y o sea, bueno, no flotaba la línea. Exacto, se ahoga la línea, no flota donde tiene que trabajar a flote, eh, a 15 centímetros de profundidad, 20. Y bueno, ahí costó, pero bueno, sacamos la primera. Bueno, ahí se ve bien. Vamos por la segunda, dale. Vamos por la Dame segunda. Hago una fotito. Cuídate, vale. quitito ahí. Muy bien, está. ¿Eh? Buena lisa Cali Hermosa pelea Sí, es impresionante lo que pelean ¿eh? espectacular, y viste con un equipo liviano Una caña liviana, un azul profundo Se disfruta la pesca De, de, de la lisa, tremendo ¿eh? Real chico Real chico, sí, el equipo liviano Muy bien, ahí se nota la, la, la El la espectacular, espectacular, voy con una vale. Bueno, están duras pero de a poquito van saliendo, van saliendo, estaba complicado, arrancamos complicado, este, habíamos encontrado cardumen y se, se iban, es que cuando haces unos tiritos se van, así que hay que moverse y buscarlas un poco, por ahí les hace un poco el aguante y vuelven a lisa y bueno, y pican de, de, de vuelta, ¿eh? perfecto, bueno, muy bien. subir está espectacular. Hay que aprovechar el momento. Muy bueno, muy bueno. Voy con una fotito, poner gozado. Jodala. Me saca, ¿no? La cómo lleva. ¡Increíble! lo que pelea. De ya para la canaleta está redonda Así que tiene mucha agua para pelear. Es buena lisa, eh. Es buena lisa, eh. Sí. Espectacular, calafate. Tiene una luz roja que, que me la muestra. Perfecto, perfecto. Por acá estoy peleando mi primera lisa, eh. ¿Tu primera lisa? Sí. Viste que tenés que venir con lo que sabes nomás, eh. Sí, tal cual, tal cual. Eh, al pedo. Tal cual. No hay que porfiarle en las cosas, no hay que porfiarle en las cosas. Buena pelea, bla, bla, bla. Espectacular. incomparable con el río parece una cordina parece una cordina lo que pelea increíble está en la orillita y no, no deja de pelear ¿eh? uh, espectacular ahí viene, ahí viene. Espectacular, espectacular bien clavado. Bueno, bueno vamos a seguir que las tenemos. Una más, me tienes que mostrar la carnada. Una Pusame más la carnada que usaste. Bueno, acá te voy a mostrar. Como pueden ver, todo lombriz. Todo lombriz. Juntadita de anoche con plena lluvia. Espectacular. ¿Eh? Muy bien, acá no hay otra cosa No, no, yo no le pongo otra cosa, no es cierto Hay algunos que encarna con corazón coloreado, eh, panza de lisa también Sirve, no es cierto, a mí me da mejor resultado la nombrí como digo Bueno, buenísimo este, No tuvimos la suerte que quisimos tener, no es cierto Sacamos poco, pero bueno, algo les vamos a mostrar ahí en, en los videos este, No tuvimos la suerte hoy Estuvo muy infladito el mar, las manchas muy adentro y bueno, no le llegábamos a la lisa, ¿viste? Muy bien, Pero ¿eh? eh, bueno, bueno. Nos vamos eh... a la próxima. O sea, Nos vamos con cuatro lisas. <risa> y algunos pejerrey también. Buenísimo. Eh, bueno.